Hola amigas y amigos del Rincón Gráfico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo hacer en Adobe Illustrator este texto impactante, el cual tiene un efecto de brillo o de glossy. Empecemos. Lo primero que haré es crear un documento nuevo. Hacemos un texto cualquiera, en este caso lo hago con tres caracteres por cuestiones de tiempo le colocamos cualquier color y le vamos a decir menú efecto 3D extrucción y biselado luego de eso ustedes lo pueden dejar como viene por defecto o pueden mover el cubo en 3D para personalizarlo un poco y le decimos ok luego de eso le decimos menú objeto expandir apariencia súper importante para separar las partes y luego menú objeto desagrupar varias veces hasta que quede todo totalmente desagrupado, ya está, luego de eso vamos a seleccionar las caras resultantes de la extrusión tras haber eliminado la, la apariencia, las seleccionamos con shift y desde busca trazos le decimos unir y luego menú objeto, expandir. Si hay una sola y no sale Buscatrazos, de todas formas hay que hacerlo para que funcione mucho mejor lo que vamos a hacer. Y ya quedó todo. Luego de haber unido las caras resultantes de la instrucción y haberlas expandido, vamos a tomar una y la vamos a duplicar con Alt y arrastrando. Luego tomamos otra y la duplicamos. Y la ponemos un poco más abajo. la de arriba le vamos a colocar un color gris vamos a tratar que sea el mismo color gris en todo y a este de acá abajo le vamos a colocar un color blanco las acomodamos y con ambas seleccionadas le vamos a decir menú objeto fusión crear si no sale así simplemente le decimos fusión opciones de fusión y acá le decimos pasos especificados le decimos 30 y ya quedó y la volvemos a colocar acá para crear la sombra hacemos luego lo mismo tomamos una duplicamos otra recuerden una en gris otra en blanco con ambos seleccionados fusión si quieren pueden utilizar la herramienta de fusión desde acá y ahí está esto para crear el efecto de de brillo de reflejo del texto. O también pueden colocar fusión con control, alt, V larga, Ese es el shortcut y hacemos lo mismo con esto. Fusión. Y fusión. Luego vamos a tomar la herramienta de elipse. Vamos a hacer una elipse más o menos así. Le voy a colocar acá un color gris. Y con la herramienta de punto de ancla vamos a convertir los nodos de las puntas en rectos. Es decir, les vamos a pasar de curvos a rectos. Luego copiamos y pegamos enfrente. Control V y Control F o manzanita, manzanita V o manzanita F en MAC. Ahí pegamos enfrente. Le vamos a reducir el, el tamaño. Y al de abajo le vamos a colocar la opacidad en cero. Vamos a seleccionar ambos y le vamos a decir menú objeto fusión, crear. Lo adelgazamos bien. lo reducimos un poco el tamaño luego de la fusión. Que se note un poquito. Y menú ventana y le vamos a decir pinceles lo voy a tomar y lo voy a arrastrar acá para crear un nuevo pincel le vamos a decir pincel de arte y acá simplemente lo que hacemos es decirle en colorización método le vamos a decir matices y ok y ya quedó nuestro pincel para que creamos un pincel simplemente vamos a tomar la herramienta de pluma y en las partes donde se vea la extrusión digamos acá vamos a hacer esto con la pluma la vamos a colocar le vamos a quitar el relleno y solamente la vamos a, de a dejar color de trazo blanco le pueden aumentar el grosor a 2. y le aplicamos el pincel que hemos creado y ahí está lo mismo a todas las partes tener cuidado de no tocar los los nodos de, de los objetos Ya lo pueden hacer a, a gusto de como quieran. Y ahí está. Como ven, es rápido, sencillo. Pueden luego eliminar el, el, los óvalos fusionados que utilizaron. Y finalmente... Vamos a tomar las caras superiores del texto. Se duplican con Alt y les vamos a unir con busca trazos sin menú objeto expandir, siempre expandir. Vamos a tomar la herramienta de óvalo, más o menos la vamos a colocar acá y con ambos seleccionados la vamos a decir menú objeto, máscara de recorte crear. Y luego con el texto enmascarado. Lo vamos a colocar más o menos acá. Y le vamos a colocar de relleno. Vamos a, a meternos dentro del texto. Dentro de la máscara. Vamos a seleccionar el texto y le vamos a colocar este color degradado que es el color por defecto, acá le vamos a colocar blanco y en opacidad 0 simplemente acomodamos la máscara y ahí está